buenas nuevamente transmitiendo desde el cantón zacatal caserío tierra fértil en esta oportunidad déjeme comentarle que me encuentro acompañado de una de las ¿qué? pioneras fundadoras de dicha comunidad y de la escuela especial que tiene este mismo nombre tierra fértil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 y nos va a comentar un poco de la historia de cómo se ha venido desarrollando y construyendo cada, cada ladrillo, cada cimiento de ladrillo aquí en esta comunidad y, y pues todos los movimientos que han estado haciendo como sociedad organizada. Así que buenas, bienvenida, eh, vamos a, a hacer un cambio de... de de toma, aquí la tenemos con ustedes. Preséntese, díganme su nombre y todo. Esperanza, soy Gloria Esperanza Ramírez. Hábleme duro. Soy Gloria con propiedad. Esperanza Ramírez Hernández. Ajá. Soy tesorera pues, de aquí de la escuela. Aquí estamos siempre con el profesor apoyándolo en todo, y así como la comunidad también pues aquí esta comunidad es un asentamiento pues que se hizo en el tiempo de guerra. Pues. Aquí todos somos de diferentes departamentos. Pues. A través de una organización pues se compró este terreno y se hizo el asentamiento y con donaciones pues este, construimos esta escuela, en la comunidad. Pues. Los organizamos en grupos para trabajar en esta escuela con una donación, pero la comunidad puso la mano de obra. niños y todos pues los adultos trabajamos así. Este, bueno hoy el, el ministerio de educación pues no en mayor cosa no los ha ayudado a la vez porque como de primero no había escritura pero ahora pues en la escritura ya, ya pertenece al ministerio de educación que los dijeron que no los ayudaban porque era propiedad de la comunidad pero hoy ya es propiedad del ministerio y hasta la fecha pues, no hemos podido recibir ayuda aquí en la escuela. Pues, como podemos ver, pues ya años que pues, hicimos este, este, este cerco que tiene la escuela, pero ya se deterioró todo, está deteriorado. Pues. Y no hemos dejado de, de poner solicitudes de ayuda, no hemos, no hemos parado. Siempre hemos estado poniendo las solicitudes. ¿Desde qué año pertenece ya el terreno al Ministerio de Educación? Tres años. ¿Desde hace tres años? Sí. Y cada año me imagino yo sí. que vuelven ustedes a insistir, sí, a pedir es. el apoyo sí. o la asistencia para, para dicho centro escolar. Sí, ¿Cuál sí. es, aparte, aparte de la excusa? de que no era una propiedad que pertenecía al Ministerio de Educación ¿Cuál había sido otra, otra excusa que ellos ponían? bueno Otra excusa que ponían que eran pocos niños. Que son pocos niños los pocos que asisten aquí a la escuela. la escuela. Pero yo pienso pues que aunque sean pocos niños no se les puede negar el derecho de, de la ayuda pues, y que siempre ellos estén pues, ¿no? siempre recibiendo sus clases. El problema ha sido que como ya el ministerio ya no pudo dar otro, otro profesor, entonces todos los niños que ya salieron de sexto se han ido para otras escuelas, de los alrededores, más lejos, más lejos, más ¿verdad? lejos, por, pero por ese, problema, por ese problema, no hemos tenido ese apoyo de desde que den otro profesor, pues para que apoye aquí al profesor para que no se nos vayan los niños a arriesgarse por esos caminos pues, a otras escuelas, pero hasta la vez no hemos tenido un, un sí de, de ninguna forma, pues. uh -huh. y no es porque no hemos gestionado, como, como lo podemos ver, ahí tenemos todas las solicitudes, allí están, ahí las tenemos. Para que no pueden decir no los no hemos movilizado, porque ahí están todas las Está pues, documentado todo sí, eso, tengo entendido, ¿verdad? Yo de hecho eh, ya fui testigo, ya me ya, ya conversé yo con el director, ya vi todos todo. los documentos, es. está debidamente documentado todo el procedimiento, todas las gestiones que han estado sí, realizando. Están, Pero este, aparte de usted, eh, que hay, hay más padres de familia, me imagino que aquí hay una directiva, ¿verdad? Tanto como comunidad como dentro de lo que es la escuela. Sí, ¿verdad? hay una directiva de, de, de la comunidad y está la directiva de ades y está la directiva de la escuela. Uh -huh. Allí pues, ahí estoy ahorita. Sí, sí también directiva. usted tuvo que ver bastante con la instalación de, de, de agua potable dentro de la escuela, me decía. Sí, la luz en ese tiempo. También estaba, la energía eléctrica. ¿sí? Estaba yo en la directiva, gestionamos, porque aquí no había luz en la escuela. En el 2014 fue que se instaló se la instaló energía eléctrica. Sí, porque no había. Y, lo, ¿Y el agua hace cuánto tiene agua potable en la escuela? Ya, ya más de 35 años. Pero lo mismo la comunidad trabajamos en poner la cañería, a zanquear, pues hombres y mujeres pues, trabajando. Uh -huh. Entonces, este, pa, por eso pagamos el agua y anda en el suministro el agua, pero lo que es la cañería es de la comunidad, todo es de la comunidad, porque nosotros con ayuda compramos todos esos caños y está lejos de donde la, la está el enfoque del agua. Uh -huh. Eran no sé cuántos kilómetros, porque es desde las Mercedes, desde las Mercedes hasta aquí. Sí, hay que recordar de que esta escuela pertenece a la jurisdicción de Coatepeque, ¿verdad? Sí, de Y a pocos kilómetros de acá está la franja divisora que ya divide prácticamente entre Coatepeque y el Departamento de la Libertad, ¿verdad? Sí, estamos en los linderos. En los linderos, ¿verdad? Los linderos sí. Estamos. Bueno, eh, ¿me decía su nombre? Gloria Esperanza Ramírez Hernández. Vaya doña Gloria, muchísimas gracias por sus palabras. Esto le da bastante cimiento a, a, a lo que es el seguimiento que le vamos a dar a, a, a esta escolita para ver cuántos padrinos de buen corazón se quieren pues, agregar al desarrollo de esta pequeña comunidad que es un asentamiento sí. de víctimas de, de la guerrilla. Víctimas. ¿verdad? víctimas de la guerra porque nosotros no pertenecemos a ningún bando Ajá. nada más somos víctimas sí, así de es. la guerra pues porque en la guerra sufrimos los más pobres los más pobres, los así más es. pobres. en esto que pasa ahorita los más pobres siempre uh -huh. siempre que somos la mayoría uh -huh. bueno muchísimas gracias sí. gloria me voy a despedir entonces eh, hacemos un giro de pantalla y nuevamente su servidor Douglas Pacheco eh, en otro video vamos a traer ya la entrevista de lo que es el profesor eh, Trinidad para que eh, nos colabore con la documentación de estos videos. Colaborar, ayudar a este centro escolar puede hacerlo ¿verdad? a través de... Eh, del teléfono 79 41 -4582, o si no con nuestro amigo el youtuber Douglas Pacheco que gentilmente pues, nos da esta oportunidad para dar a conocer ¿verdad? la situación que estamos viviendo en este centro escolar. Todas las cosas aquí tenemos niños de escasos recursos, todos necesitamos, pero los niños necesitan más. Estamos ubicados, como repito, en carretera antigua a San Salvador, sobre el kilómetro 43, Cantón Zacatal municipio de Cuatepeque, departamento de Santa Ana. Toda ayuda que usted nazca de su corazón, compartirla con niños de esta comunidad, será bien recibida. Dios los va a bendecir porque ustedes están ayudando a niños que sí de verdad necesitan. En el área rural tenemos niños que pues prácticamente de, de, en hogares paupérrimos con el significado de la palabra. Y usted, con ese es su nombre corazón, esa vida será bien recibida y gratificada con una bendición de la no que Repito. Nuestro amigo youtuber Douglas Pacheco, es nuestro representante de ustedes y nos da la colaboración o ayuda a que nosotros les pedimos. Le agradecemos mucho, muchas gracias por su atención. Así que buenas, se me cuidan y volvemos para la próxima. Saludos, bendiciones, compartan el video por favor.